Luego de culminar su quinto encuentro de trabajo con el jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de la República, Hugo Chávez, se despidió de Quito con una visita al mausoleo donde reposan los restos del mariscal de Ayacucho. Luego de asistir a los actos conmemorativos del 187 aniversario de la batalla de Pichincha, el presidente Hugo Chávez y su homólogo Rafael Correa continuaron su agenda. En la Plaza Grande del Centro de Quito, cientos de personas recibieron a los jefes de Estado con muestras de respaldo a un proyecto de unidad latinoamericana. ¿Me Seguidamente ingresaron en el mausoleo que guarda los restos del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Allí, como si se tratara de una magistral clase de historia, recordaron momentos de la vida de este prócer independentista. Quien siempre decía, una vez le escribió a Cumaná, a sus amigos de Cumaná, y le dice, yo no sé... ¿Qué es lo que más me ha impulsado a, a las victorias en la guerra? Si la gloria o la ambición o la aspiración que tengo de volver a mi cumulán, a la orilla del manzana. Y no lo dejó Páez, el traidor aquel. No lo dejó entrar a Venezuela. Empezaron las luchas entre hermanos entre antiguos compañeros y se acuchillaron, mataron a este, mataron a Bolívar. ¿Qué? Bolívar no se sabe por fin cómo murió, no. porque eso queda muy extraño. ¿Eh? A Bolívar no podía matarlo. Puede ser envenenado. Ah, Han podido envenenarlo. Sí, antes y después de la batalla de Tarqui. Sí. impresionante. Ah, eso es. Sea, pelea contra sus excompañeros compañeros de armas. Tú leíste la carta de él, la, la, Mar, la, la Mar. guerra. Él dice, voy a esta batalla con el corazón de destrozado, destrozado. Si aquellos soldados fueron los míos, no lo escucho. ahora me lo ponen al frente y fue y lo derrotaron. Con la mitad de hoy, ¿no? Y cuando él llega a Venezuela, entonces es lo que no quiere, man. porque entonces la guerra empezó entre hermanos y cuando padre le manda a poner un ejército al frente en San Cristóbal, él va con tropas por dice, y se devuelve a votar, y se me retira. No voy a pelear contra mi hermano. Fíjate que Sucre llegó aquí antes de Carabobo. Carabobo fue el 24 de junio del año 21. Sucre llegó aquí el 21, pero en febrero, ¿no? Sí, no, en 1820, bien? sí, unos 3, 4 meses después de, llegó ah. a organizar los ejércitos, ¿no? O sea, Bolívar lo mandó adelante, antes de la batalla de Carabobo, poco después de Boyacá. Y muy inteligente sobre usted, es un buen estratega porque no subió directo por Guaranda para enfrentar a los compañera no estaba suficientemente preparado, usted hace un rodeo y va de batalla en batalla entrenando al ejército, mejorándolo camino la... lógico para Guayaquil, Guaranda Le da ya la ya vuelta, pasa la... por Río Obviamente ustedes tuvieron que ha de dejar claro. estrategia por posición directa directo. claro, si uno ataca de frente al enemigo es reforzando su expectativa. Tienes que buscarlo por un lado, ¿no? <risa> para sorprenderlo y descolocarlo por lo que hizo. Y en Ayacucho fue igual. ¿no? Lo bordeó. Era genial. el tal que venció a la mar, el que tenía el doble hombre. ¿eh? 8.000 a 4.000. Era un terreno bien difícil. Sucre. Todo el ¿Sí? no sé, sucre. Viva sucre. Viva Viva a la salida de este museo tan significativo para los ecuatorianos, el presidente Chávez se despidió del pueblo quiteño que lo acompañó en este quinto encuentro, en donde se revisaron los acuerdos bilaterales, se firmaron instrumentos de cooperación y se ratificó el compromiso de seguir impulsando la segunda independencia. Desde Quito, Ecuador, trabajamos para ustedes Antonio Parra, Gerry Salazar y Pedro Márquez, La Noticia.